Que te sea reír en el buen momento. Siempre, yo no sé, ahí tiene un don que sacaba una sonrisa de alguna manera. Que salía con nosotros, ¿no? todos tiene hermanas. Un hombre que jugaba en más Y nosotros somos una familia ¿todavía? sí Si alguien aquí tiene diferencia, háblenlo. Porque uno nunca sabe cuándo será la última vez que tú con cualquier persona. Y lo último que tú vas a querer es que alguien se te vaya de lado, hermanos de mí. Todos somos hermanos. Nos quedamos juntos, todos. Te llamamos Jimmy, te llamamos David, te llamamos Camilo, te llamamos Miguel, te llamamos Mito Gracias, gracias. Que te seas reír en buen momento.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 Te amamos Jimmy, te llamamos Nabila, te amamos Camilo, te amamos Miguel, te amamos Mito, ¿viste? <risa> gracias, gracias. <coughs>